Hola gente, soy yo, soy Ultimi. Estamos aquí en una nueva review para el canal y esta vez vamos a comenzar una serie de videos de Dragon Ball Super. Lo primero voy por el principio obviamente, que bueno, voy a hablar de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Espero que les guste este video y bueno, doy inicio al resumen. Ok, esto transcurre meses después de que Goku, la muchacha derrotada a Majin Buu. Después transcurre 10 años después, antes del final de Dragon Ball Z, donde aparece la pelea entre Goku y U. Todo una saga de relleno de varios episodios, ¿no? <risas> Todo parece sin más que destacar con Goku trabajando en el campo pero luego deja a su hijo que menor que trabaje por él porque se aburre y bueno se va a volver a, a entrenar con kaya en otro mundo con vegeta recostado y con la, los demás personajes de segunda en la fiesta ¿no? pero la tranquilidad Va parece terminarse porque en otro lado muy lejano del universo se despierta un dios re malévolo y re peligroso llamado biz y es un gato Modado antropomórfico y, eh, y un dios que en vez de descargarse de, de la creación este se encarga de la destrucción que se durmió durante varios milenios incluso antes de que dragon ball saliera al aire y el motivo de, de despertar es porque tuvo un sueño sobre un nuevo dios que lo podía rivalizar en su poder y así que con eso lo va a buscar para pelear con él y también tiene a un asistente que este muchacho celeste y algo geminado llamado Whis y obviamente es más fuerte que él lo buscan en el, en el planeta de Kaiosama donde está entrenando Goku y, y este a no saber de su presa dios pero igual le pregunta a Whis que si, puede, si quiere pelear con él porque quiere saber que tan poderoso es ¿Hay confianza en tu corazón? ¿O acaso será... Que eres tonto el extremo? Eh, creo que sí, sí, idiota. Y bueno, Oculus usa sus demás transformaciones de llegando hasta Super Saiyan 3. Y pelear pero no es nada para el gato que lo derrota con siempre el pubocito. Después va en busca de Vegeta en la tierra. Y justo en ese momento estaban festejando el cumpleaños de Bulma. Y Bills y, y Whis se cuelan en la fiesta y se divierte. Y Vegeta sabe que no puede pelear, que no puede ganar a Bills. Y recuerda en, en su pasado a su padre que era... que Bill lo tenía como hijo a él. Sí, como King Cole, y se todos tenían dijo Rey Vegeta. La fiesta va a terminarse porque uno de los niños que estaban ahí le dispara a Bill en la cabeza, pero no le doyó, pero igual le molestó. Empieza a destruirlo y Vegeta para calmarlo hace eso. Bingo. Bingo. Con el baile de Fortnite va a ser calmarlo, pero eso no sirve nada porque Bill se vuelve a enojarse porque porque ya probarse ese postre llamado pudín que vaya obviamente no le da y se lo come todo. Y pero así se recalienta y empieza a domesticar a todos ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Todo sin poder hacer nada al gato Pero bueno le queda a, a cada Bill si la bofetea en la cara Pero Bill le queda ni una menos Lo cual creo que Beta se recalienta más Y al parecer le da pelea al dios Pero no, este fingía Y con un solo toque literal derrotó a Beta Y así sí empezará a destruir la tierra Cuando finalmente llega él el coco y le pide al señor Luis un poco de tiempo un poco de tiempo y este se lo da y junta las esferas del dragón y invocan al dragón Sheldon poco pronto si sabe algo del super, eh, super saiyan diosa el dragón le dice que, que es una deidad que se crea momentáneamente tenido una ronda de cinco personas dándole el poder a uno y bueno así de fácil hace eso primero cuenta mal pero bueno después de cuenta que está envasada lo cual ojo se pone muy feliz que él eh, hace a matar a la niña se hace bueno eh, bueno la ronda funciona y bueno puse otra forma en un dios, la única diferencia es que tiene el pelo rojo nomás, está un poquito flaco pero casi ni se nota, y así comenzó la pelea. ¿Eh? Goku pierde la transformación de Dios Pero en el último Deus es Máquina Lo recuperó o algo así ¿Qué? Oye, ¿qué fue lo que hiciste? No sé qué fue lo que hice the fuck? Y Bill le dice a Goku Que es el, el segundo más fuerte que se ha enfrentado Y que el primero es obviamente Waze Dice que él le puede ayudar a entrenar Y también que hay 12 universos por ahí Pero igual va a destruir la tierra O un pedacito de eso Ya que se ha quedado sin energía bueno, en la serie se quedó dormido, pero yo encuentro mal canon en la película y bueno, todo termina, todo termina bien Todo demás festejando el cumpleaños de y Y con siendo cacheta de, de esta Porque había dicho ciertamente Que lo estaba observando desde lejos Todo lo que pasaba mientras la Todos sufrían y él no hacía nada, así que bueno Y así termina Dragon Ball Z La batalla a los dios y bueno gente, espero que te haya gustado El video, si es así dale un me gusta compartirlo suscribite, y bueno Nos vemos en la próxima, continuar con las siguientes partes Ah, yo ya hice hace un año la, la resumen de Dragon Ball Z La resolución de Frieza, así que lo dejo o dejo la parte de arriba o al final le pongo algo, no sé. Y bueno, eso es todo gente, soy yo, soy Ultima y nos vemos en la próxima. Bye.